¡Mira papi! ¡Eres tú! ¡Las bombas padre! ¡Estamos cayendo! ¡Corre! Entonces, padre, el sueño de Rapture terminó. Me enseñaste que la inocencia es una crisálida. Una fase destinada a terminar. Solo cuando nos liberamos de ella nos conocemos. Me enseñaste que mi supervivencia, mi alegría, son lo único importante. Y a ellas me debo, lo demás da igual. Me has convertido en un monstruo, padre. Pero me preguntaba por qué salvabas a los demás. Me hiciste dudar. ¿No querías que fuera como tú? Y vivir como tú. Pero si sentías remordimiento, si querías que eligiera por mí misma, entonces debía dejarte ir. Dejarte morir. Puede que no me quisieras, padre, pero me has definido. Por encima de todo, decidiste sobrevivir a toda costa. Y yo no permitiré que tu instinto fracase. pero al despertar, un renazco. Siempre estarás conmigo, padre. Tus recuerdos, tus impulsos. Cuando te necesite, estarás ahí, susurrándome al oído. No hay nombre para lo que soy. Pero el mundo está por cambiar. Y nunca me verá venir. ¡Las bombas, padre! ¡Cayendo! ¡Corre! Padre, el sueño de Rapture terminó. Me enseñaste que el bien y el mal son fuerzas en constante cambio. Para sobrevivir en Rapture, Padre, tomaste lo que necesitabas de mí. Pero cuando la culpa ya no era una amenaza, te fuiste sin más. Yo quería que madre muriese. Pero con lo destrozada que estaba, ¿qué podía hacerme? Ahora, envejecerá y morirá sabiendo que era la reputación...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 El sueño de raptura muerto. Pero al despertar, estoy sola. A madre la dejé atrás. Y tú elegiste morir antes que dejar que te siguiese. Diste el mayor regalo. Algo que no había conocido antes. Mi libertad. No hay nombre para lo que soy. Pero el mundo está a punto de cambiar. Pensaba que lo afrontaríamos juntos. Pero, al quedarme por mí, me que me ti, me pregunto si me de destruir. Tu sacrificio me dio esperanzas. Pero padre, estés donde estés. Padre El sueño de Rapture terminó Me enseñaste que el mal No es más que una palabra En el fondo No es más que dolor La misericordia Fue tu victoria Te sacrificaste Aguantaste Y cuando tuviste La oportunidad Perdonaste Siempre Madre pensaba que no había redención para este mundo, pero se equivocaba. Somos la utopía, tú y yo. Y perdonando, le dejamos la puerta abierta. El sueño de raptura ha muerto, pero al despertar, renazco. Este mundo no está preparado para mí, pero aquí estoy. Sería fácil juzgarlos mal. Tú eres mi conciencia, padre, y necesito que me guíes. Ahora siempre estarás conmigo, padre. Tus recuerdos, tus impulsos. Y cuando te necesite, estarás a mi lado, susurrándome. Si la utopía no es un lugar, sino un pueblo, debemos elegir con mucho cuidado. El mundo está a punto de cambiar. Y nuestra historia, la de Rapture, fue solo al principio.